Hola González, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a continuar con el tema de preguntas y respuestas. Y vamos a empezar con la primera pregunta, así que sean bienvenidos. La primera pregunta la dejamos aquí, es eh, de Muñe al Alrod. Muñe Alrod, de nuestro video de trabajar y estudiar en Canadá, pues nos pregunta al respecto de nuestro consultor. que fue el consultor que nosotros utilizamos? ¿Cuál fue? Y bueno, como ustedes saben, en ese, video, en ese video nosotros explicamos a detalle cómo fue que sacamos nuestros permisos, permiso de trabajo abierto para mí y, y eh, visa de estudiante internacional para mi esposa. Nosotros lo sacamos mediante BFS Global México, fue un trámite en papel y ese trámite en papel eh, nos demoró aproximadamente la resolución 15 días, tiempo neto, 21 días aproximadamente, este... ¿Y cómo fue que lo tramitamos? Lo hicimos por nuestra cuenta? Sí, lo realizamos por nuestra cuenta. Nosotros utilizamos al consultor Jan Jakes. Aquí dejamos sus datos. Eso, ese consultor cómo fue? fue lo que que nosotros hicimos fue leer leer página página de Canadá. Y Y vez vez ya ya todos los datos, hicimos una revisión, contratamos una hora con este consultor. Y básicamente nos dijo, bueno, mira, tienes que corregir este detalle, tienes que corregir esto. Aquí no se pone esto porque la manera en que lo van a interpretar es aquello. Y de hecho, ese mismo consultor fue el que nos dijo que la carta de intención del estudiante es con las intenciones de que se vengan a regresar. Él comentaba que es algo irónico, no que de alguna manera eh, Canadá solicita al estudiante que se quiera regresar, pero que ya una vez están aquí, entre comillas, hacen todo lo posible para que te quedes. Pero bueno, esos son los datos de nuestro consultor, eso es lo que hablamos en ese video y de momento sería eso para esa pregunta. Saludos. La siguiente pregunta es de Laila. En nuestro video de qué fue lo que nos encontramos en bornaby en ese video contamos cómo fue que fuimos al restaurante El Bosque, un restaurante pues bastante rico, bastante padre para poder estar... Este, con los amigos, con la familia y bueno, ella nos hace la pregunta con respecto al tema económico el tema económico cuando tienes que venir a Canadá ¿cómo es? ¿a quién se lo demuestras? ¿y qué métodos eh, permiten? Eh, eh, esto, eh, la manera en que vas a estar demostrando el dinero, va a ser mediante eh, el estado bancario eh, tu cuenta bancaria al momento de como o al momento de que vas a, a tramitar tu visa, requieres entregar entre otros papeles un referente, un comprobante de que cuentas con ese dinero, que es un año de sustención, de su, de, que te pueda sostener por tu cuenta, más que ya tengas pagado el primer año de tu escuela. En este caso, lo que es más normal, lo que es más común es que compartas tu estado de cuenta bancario de los últimos tres a cuatro meses. En este estado de cuenta bancaria, nos recomendaba el consultor que no debemos de poner nada con respecto a que, que los ingresos se vean algo así como que de pronto se ingresaron 200 mil, así de la nada. O que si lo tienes, que se vea un comprobante, un referente de cómo fue que lo obtuviste. En teoría, sí podrías hacer préstamos bancarios, eh, sin embargo eh, las, la recomendación de este de nuestro consultor en su momento fue que nosotros demostráramos que el dinero era eh, pues de una fuente que era que no te comprometía nada no O sea, pues que no lo debes eh, sabemos de casos que sí se puede hacer a través de, cuenta, de préstamos pero lo más recomendado es que sea o que si haces un préstamo por ejemplo que el dinero permanezca más allá de cuatro meses, ¿no? Supongamos lo haces, haces el préstamo en enero y tu trámite, no sé, algo así de septiembre, los últimos cuatro meses ya no va a aparecer en tu cuenta bancaria. Me explico que tu dinero esté de preferencia cuatro meses, si va a ser a través de un préstamo. Esa es la manera en que se podría, eh, sin ningún problema. Um, ¿Se permiten préstamos? ¿Se permiten...? Eh, eso al, al final del día, siempre y cuando no se vean visibles en los ingresos. Si aparecen dentro de los últimos cuatro meses, de preferencia es recomendado que coloques de dónde fue. Eh, no sé, por ejemplo, si aparece que de pronto has vendido eh, algún producto, un servicio, acciones de tu empresa, etc. Que se coloque ahí directamente para que Canadá sepa de dónde has obtenido el dinero. Vale. La siguiente pregunta es de César. Él en nuestro video de trabajar en Canadá, eh, básicamente en ese video lo que hacemos es contar nuestra experiencia. Bueno, en este caso, ¿cómo fue que conseguí el trabajo en dos días? Llámese eh, ese trabajo de dos días una vez que ya tenía el permiso de trabajo. Eh, y él nos hace la pregunta con respecto a de, cómo es que dan ese permiso de trabajo. Es, eh, hay dos conceptos. Uno es que te aprueben tu permiso de trabajo y que sea un papel sin validación de permiso de trabajo. Y el otro ya es el permiso de trabajo como tal. Justamente por ahí viene el tema. Cuando tú tienes tu permiso de trabajo eh, aceptado, tú ya podrías decir a las empresas canadienses, yo ya tengo mi permiso de trabajo aceptado. ¿Cómo fue que yo lo obtuve? Mi esposa, al ser estudiante internacional, ya tenía... Este, yo tenía el beneficio de sacar el permiso de trabajo y con ese permiso de trabajo yo toqué puertas y es un, mira, yo ya tengo permiso de trabajo yo nada más es cuestión de que llegue y puedo laborar sin, puedo laborar sin ningún problema entonces con ese papel una vez llegando al aeropuerto me hacen la conversión de papel de autorización o de un permiso eh, activo un permiso válido hacia ya el permiso como tal entonces... El aeropuerto internacional, el aeropuerto de Canadá, es el único hasta donde sabemos que te puede dar el permiso de trabajo, que es una hoja como color rojo y es el único lugar donde te lo pueden dar. yo haya tenido un permiso de trabajo ya desde mi país, eso abre muchísimas puertas porque el gobierno o las empresas dicen, bueno, yo ya no tengo que tramitarle un LMI ya la contratación se puede hacer directamente sin que yo tenga que meterme con el gobierno y eso ayuda demasiadísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que yo ya te, tuve la oferta laboral? Le demostré a Canadá mi autorización de permiso de trabajo, no era un permiso de trabajo. La oferta laboral por parte de mi empresa dijo, bueno, yo le estoy dando esta oferta a esta persona con el puesto tal, eh, que empezaré a trabajar un día específico, entonces eh, pues como tal esa es la oferta de trabajo, llego y al momento de que llego muestro mi autorización de permiso y también muestro mi oferta de trabajo, que no había necesidad eh, eh, y simplemente es como un un, un, un, un documento más, ¿no? pero no hay necesidad de mostrar que ya tienes una oferta de trabajo, ya que tienes tu permiso pero ya puedes empezar a buscar Vale, entonces sería eso. Las siguientes dos preguntas son de eh, Alberto y, y, y de Eric. Ellos nos preguntan en videos de preguntas y respuestas, así como en un video donde se explica cómo es que eh, eh, se ha actualizado el programa del PNP. El PNP, para aquellos que no sepan, es el programa provincial con el cual la provincia te ofrece el que te quedes aquí en Canadá de manera permanente eh, la manera en que yo apliqué fue a través del BCPNP Tech Pilot que es para el sector de tecnología de la información y en ese video se explica a detalle, bueno se explica unas variantes de que ha sido pasó de ser eh, temporal y pasó a ser este, permanente entonces ellos dos, estos dos chicos eh, saludos eh, nos preguntan cuáles son los portales eh, de, de que recomiendo yo para que puedan buscar trabajo yo aquí haría la observación de que hay como dos temas no uno es como buscar trabajo y la otra sería que te traigan sin un permiso de trabajo eh, ya que eh, portales pues hay bastantes puedes buscar en Indeed, eh, puedes buscar en la página de canada.ca este, esos portales, la mayoría de las veces lo que sucede es que nosotros mandamos los currículums, mandamos que no estamos interesados en la oferta, pero como no tenemos ahí en nuestro CV que tenemos un permiso de trabajo, generalmente ellos ya no proceden a la entrevista. Se quedan atorados, se quedan ahí estancados en el tema de RH y ya no le pasan a la parte técnica o a la parte que, que aplique, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos, que, eh, encontrar trabajo, pero no solamente encontrar el trabajo, sino empresas que te puedan traer aquí a Canadá. Y la única página que conozco que, que de casos exitosos es la página que pongo ahí al ladito. <coughs> Esa página, como lo he mencionado en videos previos, pues es una página justamente que eh, está buscando personas de Latinoamérica o personas por fuera de, de Canadá y entonces lo que se hace es que justamente eh, al momento de, de que tú aplicas, ellos saben que tú no tienes permiso de trabajo. Y pues es más sencillo que se puedan eh, tramitar el MIA. Esas es páginas ayuda a personas para traer para acá siempre y cuando apliquen con la vacante. pues, ¿no? Si de pronto no encuentran un sponsor, si de pronto no encuentran una oferta de trabajo, no se desanimen tengan mucha paciencia, esto eh, más que de rapidez a veces es de tener paciencia, ser perseverante y pues que realmente eh, si tu deseo es venir a Canadá, pues que seas este, constante, ¿no? no te agüites, no te vengas para abajo y busca, busca alternativas, una de esas alternativas es que pues con tu esposa, con tu esposo, se puedan venir como estudiantes internacionales. Mucha gente aplica esa. Sí, es una opción algo cara, pero pues de alguna manera es una opción para poder conseguirlo. La siguiente pregunta es por parte de Mónica en nuestro video de nuestra historia de migración, En ese video nos presentamos, un video bastante que hicimos hace poco. Damos un breve resumen de cómo fue que llegamos aquí a Canadá, el proceso, etc., y bueno, eh, Mónica es una nueva suscriptora, bienvenida al canal. Y nos pregunta qué eh, fue, que, que fue eh, con el tema de BFS global, ¿no? O sea, que dice que fue muy rápido la manera en que nos lo aprobaron. Y que dice que los biométricos, dice, eso solo son para los biométricos. Les pidieron, le respondieron súper rápido, 10 días después de subir su aplicación. Sí, efectivamente, nosotros cuando fuimos. A la Expo Canadá, la Edu Canadá, nos comentaron la propia Embajada de Canadá de México. Nos dijo, hoy en día los tiempos son más rápidos si tú aplicas en papel versus aplicar en, en línea. Le recomendamos mucho que se puedan aplicar directamente por papel porque el tiempo estimado de respuesta son aproximadamente tres semanas. Entonces esas tres semanas versus dos meses, tres meses que tenía tiempo en línea, online, pues era bastante marcado. Entonces no solamente fue el beneficio de tramitarlo en persona, sino que también cuando hicimos esa cita de BFS global, pues directamente nos, lo que nos dieron fue eh, la extracción, bueno, la toma de los biométricos, entonces matamos, digamos, tomamos dos por uno y directamente nos tomaron los biométricos tanto para mi esposa como para mí y directamente dejamos los papeles, entonces esos papeles pues ya súper rápido, súper fácil porque eh, ya no tuvimos que ir en otra ocasión, los tiempos fueron muy rápidos uh, una vez que tomamos los biométricos y dejamos nuestros papeles a los pocos días fue que nos autorizaron los, los permisos, tanto el permiso de trabajo como la visa de estudiante internacional y así fue como, como fue mediante DFS Global la siguiente pregunta es por parte de Sandra en el video donde se comparte la experiencia de Thompson Rivers University en ese video por cierto tuvimos un poquito de dificultad con el tema de la música fue un tema, un error técnico, lo volvimos a subir sin audio o de fondo pero bueno, en ese video se comparte cómo fue esa experiencia, temas como a, al tema del inglés, el tema de los, de los costos, el transporte, cómo es Kamloops, por qué no nos quedamos sin Kamloops, si siguió continuando a trabajar o no, este, a estudiar, este, si se si consiguió trabajo en su momento allá. Todos esos detalles de eh, Thompson Rivers University Kamloops se cuentan. Y bueno, ella nos pregunta si se tuvo la oportunidad de terminar el college. Básicamente, eh, solamente se estudiaron ocho meses, dos cuatrimestres. Esos dos cuatrimestres solamente fueron de inglés. Jamás se consiguió o se pudo empezar con el diplomado. Solamente fue dos cuatrimestres de inglés. Y afortunadamente tuvimos la oportunidad de recibir la aprobación del BCPNP. Y por tanto, ya no hubo necesidad de que ella siguiera estudiando. Allá en Kamloops, se vino para acá, para bornaby y nos quedamos ya aquí en Bornavi. Entonces esa es la, la, la respuesta a esa pregunta. Saludos. La otra pregunta es por parte de Mónica en, en el mismo video donde nos presentamos. Ella nos pregunta al respecto de quién nos apoyó para el PNP o si alguien nos llevó el trámite. Aquí digamos se divide en dos etapas. El tema de investigación, de entendimiento de cómo funciona el PNP y cómo aplicar, eso lo realizamos nosotros leyendo la página del BC PNP Tech Pilot y fue directamente como nosotros nos enteramos, supimos los requisitos y aplicamos. Una vez que aplicamos, en la sección hay una sección donde te pide documentos privados de la empresa donde te está, que te está apoyando para el PNP. Ahí yo lo solicité a mi empresa y mi empresa me dijo es que yo no te puedo dar esos datos que son, de, son muy sensitivos. Esos son datos privados. No te los puedo dar así como nada, así como si nada lo que voy a hacer es que voy a meter a mis abogados para que te puedan seguir llevando ese trámite y ellos puedan representarte en esa, en esa sección entonces la primera parte fue por la parte de nosotros y la segunda fue por parte de los abogados entonces ellos ya como tal le dan el seguimiento y fue así como eh, se le dio seguimiento a la parte de eh, la, el programa provincial de eh, British Columbia la siguiente pregunta es por parte de Boton en nuestro video igual de Thompson Rivers University, en la experiencia de cómo fue que, que estuvimos en Kamloops, bueno, mi esposa. Y bueno, él nos hace la pregunta al respecto de que si es posible venir de turista. Y una vez que llegas de turista, te puedas pasar a una calidad de estudiante internacional. Pues hasta donde sabemos es posible. O sea, si puedes venirte y una vez te cambias a estudiante internacional. Tienes que seguir cumpliendo con todos los trámites. Eh, no es eh, hasta donde sabemos, no es de que te saltes el tema económico, por ejemplo. Y yo hasta donde sé, eh, tienes que seguir cumpliendo con esos trámites. no El tema del eh, que te puedes sostener durante un año. Um, que ya se ha pagado el primer año del, del, la, de la universidad o de la diplomada que vayas a tomar. Y, y sería eso. La verdad es una buena opción. Eh, para que lo se considere, digo, no es que te dé más puntos o que sea más fácil, al final del día es, es el mismo proceso, ¿no? Nada más la única excepción es que ya estás acá en Canadá. La siguiente pregunta es por parte de Sara en nuestro video de la Secoskultur. Eh, estos videos, esta serie de videos que hemos venido haciendo, eh, están, son esculturas, Ecosculture que están aquí en la ciudad de Burnaby, Bornavia, por cierto, aunque aparentemente es algo pequeño, de hecho Canadá, Greater Vancouver, aunque es algo pequeño, son distancias muy largas. Entonces, en ese video, en la primera parte, hasta ahorita llevamos dos, la tercera parte sale este próximo sábado, es un video bonito porque se muestran ciertas zonas de Bornavia y nos pregunta, ¿hay osos aquí en Canadá? Lo que te podemos decir es que hemos visto señalizaciones de que hay osos, de que tengamos cuidado, especialmente en Deer, Perla, Deer, per, Deer Park Lake y algunas otras zonas como Cove. Inclusive hay ciertos lugares donde tiene su, eh, eh, pues, el bote de basura y tienen como candados para que, tienen bloques para que no llegue el oso y se lo pueda comer. Pero hablando de la experiencia como tal, no nos ha tocado ver... Osos hasta el momento eh, Hay Greater Vancouver no tiene tantos como quizás Otras zonas Pero eh, así sucede Hasta ahorita en los parques en los en que hemos estado Y que bueno a ver va a ser el reto mencionarlos Pero hemos estado en, en Deep Cove Burnaby Mountain En Berlet Berlet Park en Queen Elizabeth Park En la parte de British Columbia Allí donde está la universidad este, bueno, Kitsilano, toda esa playa pues muy pocas posibilidades hemos estado en Whistler hemos estado también en lo que es el, el parque más famoso de aquí de, de Canadá, el Stanley Park y ahí en el Stanley Park y algunos otros, hemos estado en Sowasen y hasta el momento no nos hemos encontrado osos, en dos años que hemos estado aquí no sé si me gustaría encontrar con alguno pero eh, así es la situación. Ah, recomienda también una mexicana en Canadá con esta AVI. que por eso siempre se lleven sus aerosoles para que si llegan de repente a tener un ataque, pues les, empiece, les empiecen a echar aerosol. ¿no? La siguiente pregunta es por parte de Vilma en nuestro video de cómo aplicar al DCPNPTEC. Eh, ¿Cómo aplicar al DCP siendo estudiante? En este video... Eh, eh, contamos la experiencia de una de nuestras amistades aquí en Canadá cómo es que él está eh, aplicando al PNP eh, compartimos como que las preguntas generales de un estudiante él es estudiante y él aplicó al PNP hace poco eh, supe que ya había recibido la aprobación y ahorita ya está en proceso de la residencia, eso es algo muy padre te vienes a estudiar y mientras eres estudiante puedes conseguir la, la aprobación del PNP eso está muy chido y al final del día la clave es que alguien te sponsorea, tu empresa lo sponsoreó y listo. Pero bueno, las opciones son, ¿no? Y ella nos pregunta con respecto al, al inglés, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué nivel de inglés debo tener para aplicar? Y BCPNP se hace estando allá en Canadá o afuera. Bueno, el nivel de inglés para aplicar a un diplomado, pues va a ser, va a ser variado. Ese inglés va a ser variado porque va a estar en función de la escuela. Sabemos que las escuelas que son más lejanas a los centros de las ciudades eh, son más flexibles con el tema del inglés. Te pueden aceptar con un 6 o en, ya en ciudades más pequeñas, por ejemplo, Kamloops, pues que te pueden llegar a aceptar inclusive con un menos de un 6 con un inglés bajo. Va a depender de qué tanta sea la demanda de la escuela, qué tan saturados estén y las políticas, ¿no? En este caso, mi esposa, por ejemplo, eh, la aceptaron con un inglés medianamente bajo, con un 4 de IELTS, y a través de eso nosotros pudimos tener un, yo pude tener un permiso de trabajo y por ende después de eso conseguir este, el, el sponsoreo ¿no? O sea, ya te puedes mover y ya puedes tener más opciones. Y bueno, eh, digamos que el inglés va a ser variado, ¿no? Para que puedas garantizar un inglés 6.5. Y para que puedas te pueda aceptar una escuela con un inglés bajo va a ser que le busques las opciones hay nosotros llegamos a Thompson Rivers University ahí en Kamloops y bueno esa es una opción ahora dónde aplicas para el PNP el PNP sí tienes que estar acá um, yo lo que menciono es que el PNP del Tech Pilot en ningún apartado menciona que debes de estar en Canadá, pero todos los puntos hacen referencia a que este, juntes los puntos. Mientras tú acumules los puntos necesarios, ahorita hoy en día para el PNP Tech Pilot son 80 puntos y para las otras categorías hay algunos de 90 y hay algunos de 100. Eso en una escala de 200. Entonces, y si te das cuenta, puedes aplicar al PNP siempre y cuando cumplas los puntos y es un 50% aproximadamente de lo que están solicitando. Entonces, eso es algo bastante bueno. Te recomiendo que veas el video eh, que tenemos que, de, con respecto al PNP. Hay un video que habla muy a detalle de eso. Y que nada, que le eches ganas para que puedas hacer tu sueño realidad de venirte a Canadá. Saludos. La siguiente pregunta es de Laila, en nuestro video donde contamos la experiencia de Thompson Rivers University. Ella nos pregunta con respecto, con su inglés, que llegó, en qué nivel se colocó del ESL, English as a Second Language. Si fue, en cuál de los seis y cuánto fue el costo. El English as a second language, la manera en que trabaja es que la universidad te acepta, dice y sabe que tienes un inglés bajo. Entonces una vez que ya tienes tu inglés bajo, lo que te dice, pues tú sigue estudiando y una vez recibo tu, tu prueba del inglés. Y, y una vez que tú llegues aquí a la universidad, te voy a volver a hacer un examen para cotejar y confirmar el nivel que inglés que tienes. Este inglés que tengas te va a hacer la colocación de realmente el curso donde vas a estar. Puedes tener eh, cursos hasta el 5, solamente son 5 niveles de inglés, del 1 al 5 y el 5 creo que es un, una versión, creo que nada más tiene puro writing. Entonces no hay nivel 6, eh, llegó y la colocaron materias en nivel 2 y en nivel 3, 2 y 2, si no mal recuerdo. ¿Y cuál es el costo? Ahí, ahí se maneja dos eh, dos, ahí mencionas dos valores es, Eso costo eh, exactamente no lo tengo pero ronda alrededor de los 7 mil dólares canadienses por cuatro materias, el cuatrimestre entonces ese sería el costo aproximadamente como dato adicional cuando nosotros solicitamos la, el LOA, el letter of acceptance es el letter of acceptance cuando te lo dan la manera en que te lo den es que tú tienes que pagar la mitad, mínimo la mitad del costo del diplomado. El diplomado de eh, recursos humanos que estudió mi esposa eh, aproximadamente salía como en unos uh, 17, 18 mil dólares canadienses el año, dos cuatrimestres. Entonces lo que nosotros pagamos fueron 9 mil dólares. Esos 9 mil dólares se tomaron en cuenta para el tema de recursos humanos porque la universidad te está aceptando a los, a los al, a la, al diplomado de recursos humanos o al diplomado o a lo que tengas que estudiar pagas la mitad y te dan la, la carta de aceptación en caso de que te la llegasen a negar ese dinero se te, re, se te devuelve no se te devuelve el tema de la aplicación que son como 100 dólares o 200 pero la idea es que si ya estás aplicando pues no se te, no se te devuelva ¿no? que, que, que vayas con la intención de que se te quede entonces ya tienes tu letter of acceptance diste la mitad de tu de tu diplomado y una vez que ya tienes la mitad de tu diplomado llegas a Canadá, te hacen el examen, te colocan en el nivel de inglés que corresponda y eh, el nivel de inglés cuesta menos el cuatrimestre que el diplomado. En este caso el diplomado costaba la mitad del cuatrimestre, la mitad del año costaba 9 mil y el cuatrimestre en eh, Thompson Rivers University costaba alrededor de 7 mil. Entonces, de esos mil que ya se habían dado, se te descuentan $7,000 y tienes $2,000 para tu siguiente cuatrimestre. Entonces, ya en el siguiente cuatrimestre, como un mes antes, más o menos, unas semanas antes, tienes que cubrir el otro. Dato importante. Eh, cuando tú tramitas tu, ese, eh, tu, tu permiso de trabajo, nos comentó también nuestro consultor. Ok, está bien que ya hayas pagado la mitad de tu de tu diplomado tienes que agregarle al costo que tienes que demostrar de manutención de un año tienes que eh, demostrar que tienes ese dinero también para pagar la otra mitad es decir que nosotros teníamos que demostrar en, en su momento los 12 mil dólares canadienses más los 9 mil dólares canadienses que hacían falta para pagar el año completo del de estudiante internacional entonces eso para que se tome en cuenta tenemos también a Javier que nos pregunta en nuestro video de Thompson Rivers University. Él nos pregunta que bajo qué programa aplicamos. El programa que nosotros aplicamos, bueno, pues para obtener la residencia es el BCPNP Tech Pilot, British Columbia, Provincial Lumini Program, eh, tecnología de la información. Eh, fue a través del programa que nosotros aplicamos. Hay dos maneras de aplicar en este programa, uno que se hace mediante en línea, se hace vía online y la otra que se hace en papel. El modo papel tarda aproximadamente unos 18 meses en, re en resolverse y en línea que es vía Express Entry tarda aproximadamente 6. Nosotros aplicamos vía papel y se espera que se tenga la resolución de la residencia alrededor del siguiente año, por ahí de abril, abril del 2022. Uh, datos relevantes hasta el momento es que ya nos han mandado a hacer los exámenes médicos también ya nos solicitaron las cartas de antecedentes no penales por ahí hubo un defase ya les estaremos contando una vez que se tenga una vez que se cumplan los dos meses estaremos viendo cuál es el estatus pero bueno, ese es el programa mediante, nosotros, mediante el cual nosotros aplicamos pues tenemos aquí a La Lala La <coughs> Lalalu en nuestro video de Thompson Rivers University nos pregunta que cuál fue el costo de la inversión para venir aquí a Canadá. Pues aproximadamente son casi 30 mil dólares canadienses, ya dependiendo del costo de la moneda. Pues es lo que va, va a salir. Supongamos que ahorita están en 15, en 15 pesos mexicanos, ¿no? entonces son 30 mil, son 150, son 450 mil pesos mexicanos bastante caro ¿no? entonces ese es el costo aproximadamente puede subir un poquito más, puede subir un poquito menos dependiendo los gastos que tengas que hacer pero considerar que dentro de esos 12 mil dólares algo así como entre 150 y 200 mil no son gastos que la hagas inmediatamente sino es un pool de dinero que vas a tener que invertir o que vas a tener o que tienes como colchón en caso de que cuando llegues no tengas trabajo y puedas vivir bien o aceptablemente durante un año. Entonces esa, esa es como que la inversión. ¿Bastante caro? Sí, lo es. La siguiente pregunta es por parte de Carla en nuestro video de Thompson Rivers University. Y ella pregunta que cómo vemos Thompson, eh, cómo vemos Kamloops para una familia con dos hijas en edad escolar. La verdad te podría decir que Canadá en general es un excelente lugar para tener familia. Es un lugar muy seguro donde los niños pueden crecer con un ambiente de mucho respeto. En todos lugares va a haber cosas no anómalas, pero comparándolo con otros lugares de Latinoamérica, pues es un lugar de mucho respeto, eh, multicultural hasta cierto punto. <risa> este, <coughs> digo hasta cierto punto porque eh, no es así como que la distribución cultural sea 10, 10, 10, 10, 10, 10, no sino que de pronto hay culturas que son 40 40-40 y a los demás se dividen entre el 20%. La, las culturas de Asia, la cultura de la de India, de repente hay mucha, mucha población de eso. Pero, pero eh, Canadá es un excelente lugar donde puedes estar con tus familias y Kamloops es un excelente también, un excelente sitio para que puedan crecer tus, tus hijas este, de una manera muy muy sana, eh, también como comentario le recomendamos por ahí la cuenta de eh, Canadá Mi Destino en Instagram, eh, son unos chicos que llegaron, es una pareja con tres hijos y ella estudió, llegó a estudiar Thompson Rivers University y pues comparte su, su día a día, ella es bastante activa en, en Instagram, comparte historias diario, cómo es la universidad, cómo son los pasillos, cómo son los parques, los diferentes lugares para hacer compras. Entonces, si quieres saber un poquito más de de Thompson Rivers University y la viva la vida viviendo en Kamloops, te cuenta te recomendamos esa <coughs> esa cuenta. Nosotros no tuvimos la oportunidad de vivir día a día, no tuvimos de tener, no tuvimos la oportunidad de tener un carro cuando llegamos ahí. Entonces, eh, Ana nada más quedaba se quedaba un rato. Este, cerca de la universidad y cuando teníamos oportunidad nos veíamos ella venía yo iba era más que ella viniera pero pues ahí te cuentan la, la posibilidad de una familia ya con tres hijos con eh, la movilidad bastante accesible entonces eso te ayuda a moverte de un lado a otro una cuenta bastante recomendada la siguiente pregunta es por parte de María en nuestro video de eh, donde cuento mi experiencia donde casi me negaban el PNP mi empresa eh, y me pregunta que cuánto tiempo antes de pedir el PNP este, eh, estuve aquí en Canadá básicamente el PNP puedes aplicar desde el primer día que llegas a Canadá o inclusive podría ser antes siempre y cuando tu empresa de los papeles que demuestran que te está apoyando entonces en mi caso fue tenemos un gato <risa> en, en, este, en, en mi caso fue que eh, teníamos aproximadamente unos ocho meses, unos ocho meses cuando se hizo la, la aprobación. ¿Y por qué ocho meses? Fue porque pues, me tardé ese tiempo en conseguir los puntos. En su momento estaban solicitando 95 puntos. Cuando yo llegué, juntaba como, como 78, 88 puntos del PNP. Entonces, una vez que ya junté los puntos necesarios, dije: Pues ya es el momento, a los ocho meses y porque también cuenta, te da puntos el tener experiencia canadiense aquí y eso fue lo que nos ayudó, digamos aplicamos a los ocho meses y bueno González esperamos que les haya sido de utilidad este video son preguntas y respuestas, la finalidad es que puedan acompañarnos a caminar un rato mientras se enteran un poco de retroalimentación de personas que ya están viviendo aquí en Canadá y cómo ha sido su experiencia esperamos que les haya sido de mucha utilidad, si les gustó háganoslo saber con un like, algún comentario, compartiendo el video y nos estamos viendo el próximo sábado y en su momento la próxima sesión de preguntas y respuestas. Cuídense mucho y estamos en contacto. Bye.